Saludos, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Eh, te acompaña tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También me encuentras en las redes como Nieves La Paz Interior. Eh, bienvenido a este, tu canal. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior. Y también te puedes sumar a nuestro grupo de Telegram, Nieves Paz Interior, o al grupo de Facebook, El Secreto Mejor Guardado, eh, en todos ellos encuentras muchísima información diferente en cada uno de los lugares. ¿eh? Y también en mi página web encuentras muchísimo material, nieresmartinez.com.mx. Y bien, abriendo esta transmisión voy a contarte que estaré en Argentina y Uruguay ¿eh? en los próximos días eh, dando eh, diferentes cursos, talleres, activaciones y te comento, en día 29, estaré en La Plata, el 29 de abril, estaré en La Plata, el 29 y primero de mayo en Uruguay, dando un curso de sintonía con el ser. Eh, es un momento muy importante en estos eh, momentos para sintonizar corazón y mente, que entren en una sincronía y entrar a que todos nuestros cuerpos se ensamblen y empezamos a trabajar todo lo que son las memorias ancestrales, liberarnos de todo para entrar en la sintonía con nuestro propio ser, con nuestra propia divinidad y desde ahí empezar a guiar nuestros próximos pasos. Este va a ser el curso que voy a dar el día 29 en La Plata y el día primero en Uruguay. Después, el día 5 de mayo, eh, el portal 555 junto con la comandante Ana tendré el placer de estar en eh, Capilla del Monte, en El Llamado es en Erz, El Amor Llama, y llevaremos esta energía del amor que ha ido este, caminando eh, por diferentes lugares, activando a través de estas aguas grandiosas y maravillosas desde el sur de Francia, y llegaremos hasta Ex a unirnos con El Llamado, también con Taikuma, y con todo lo que esto representa. Si esto sintoniza y hace sentido para ti, te invito a que te unas. Y después, el día 11 de mayo, estaré un, un, en Ushuaia este, haciendo también una activación en este lugar. Si estás en cualquiera de estos lugares, no te lo puedes perder, bella alma, te espero. Bien, el día de hoy quise conectarme por una ocasión muy especial, porque estamos en energías de eclipse y muchísimas personas me están contactando con muchísimos síntomas que ya hice un video especial acerca del eclipse, pero está un momento eh, importante donde se está viviendo un proceso para muchos de eh, transición y hay una poderosa desorientación. Entonces la recomendación de los guías es mantenerse enfocados, ¿no? Y me, me transmitían este mensaje porque dicen, amados seres de luz, Muchos de ustedes se han sentido muy desorientados, desconectados y en momentos bastante frustrados, en muchas ocasiones deprimidos y como si su vida se hubiera visto estancada en los últimos tres meses con muchos cambios, pero que además hubiera empezado a tomar una velocidad y una aceleración impresionante y como si no encontraran su, su pauta, su ritmo y su propósito. Entonces, por momentos se sienten como barcos a la deriva, sin timón ni dirección. Esto, mis amados, es porque estamos finalizando todo este proceso de transición en el paso de la vieja Tierra 3D a la nueva Tierra 5D, con una nueva energía de amor eh, y, y con este llamado de alta vibración. En esta fase se nos pide a cada uno de nosotros... Cerrar completamente todas nuestras biografías, todas nuestras experiencias, poniendo fin a todos los contratos, compromisos, programaciones celebrados en esta y otras vidas, a todas las ideas y creencias limitantes que te están impidiendo dar el siguiente paso evolutivo y que ya no son adecuadas para nuestro avance, a todas las heridas emocionales e ilusiones que hemos generado a través del ego y el falso yo, en nuestras vidas y que ya no está en armonía y alineación con nuestro plan y propósito de corazón y alma. Esto es parte de entender que esa experiencia te está trayendo el aprendizaje necesario, la maestría y la soberanía para pasar a un nivel de conciencia en una octava superior, quedando así todo esto ya en, atrás en amor y gratitud, ya sean relaciones, relaciones, ya sean puestos de trabajo, ya sean condiciones de vida, todo esto necesita concluirse, ¿eh? necesita cerrarse. Es necesario en el proceso de ascensión para poner fin a lo que ya no nos sirve en la nueva conciencia, en la nueva tierra, en la nueva Gaia. Y se nos ha ido mostrando lo que necesitaba ser limpiado y despojado de nuestro campo energético hasta lo más recóndito de nuestro ser todas las heridas más profundas que se encontraban en nuestro subconsciente, obligándonos a sacarlas a la luz, a iluminarse, a iluminar nuestra oscuridad para poder despojarnos y purgar todo lo que ya no funciona para nosotros. Esto es parte de lo que muchos están sintiendo y cimbrándose en estas semanas poderosamente con esta energía del eclipse. Y todo lo que te estaba limitando en este viaje, se va a poner a la luz, ya que estas energías viejas son obsoletas, son como programas 3D de tu computadora o de Windows 3 que no son compatibles con la nueva frecuencia vibracional de la madre tierra y del planeta entero en estos momentos. Entonces, esta etapa favorece para que realmente tengas una profunda comprensión y compasión por ti de tu propio aprendizaje y de la naturaleza cambiante que siempre está en la existencia y de todas nuestras vidas, para que podamos aprender a renunciar a ella y rendirnos al proceso, permitir así que la transición suceda con facilidad y gracia desde la aceptación de que esto es, de que este ciclo acabó y que ahora eh, desbarato unas vestiduras, muere un yo para este renacer, este resurgir. La transición como tal describe un paso de una etapa a otra y evidentemente todos en nuestras vidas nos vamos a ver afectados. ¿eh? Todo se va a ver afectado, ya que siempre implica cambios y la mayoría de las personas le tienen grandes miedos a los cambios porque siempre queremos tener el control de todo lo que nos sucede y siempre queremos que permanezcan las cosas iguales y aferrarnos a todo lo conocido para no salir de nuestros propios estados de confort. Y justamente en estos momentos, eh, si tú no lo haces, tu alma te va a pegar el empujón y te va a, a dar el empujón como para que te liberes de lo viejo y que el cambio es necesario para dejar espacio a lo nuevo para que lo viejo salga ya en amor, en gratitud, en desapego y puedas dejar espacio para que lo nuevo surja, ¿eh? para los nuevos comienzos, para las nuevas habilidades, para los nuevos dones, talentos, para lo nuevo que se viene, tus nuevos proyectos. Si todo tu espacio está ocupado apegándote y aferrándote a lo conocido, no vas a permitir que esto suceda. Por eso es muy importante mantener el foco, y me hacían mucho hincapié, mantenerse enfocados en lo que sí quiero, poner claridad, atención, intención, en donde sí quiero, aunque en estos momentos pueda aparecer todo una gran vorágine en tu vida. Se nos están llevando a estados eh, con los que no estamos familiarizados, donde hay que dejar de planear a futuro muy largo y simplemente empezar a fluir. En realidad, toda la transición más temida por todos nosotros Finalmente es la muerte y algo de nosotros sí está muriendo. ¿eh? Algo de nosotros muere a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de, de viejas formas de ser y de personalidad, que es parte también de la transición que estamos efectuando a nivel físico para pasar al mundo sutil, al mundo del espíritu, a conectar con tu ser. ¿eh? Entonces, debido a que tenemos... A veces muy poca comprensión de la verdadera naturaleza de nuestra existencia y nos creemos que somos este cuerpo físico, pues nos aferramos mucho más. Por eso es momento donde empieza a haber una gran conexión con la Wi-Fi del universo, con el cosmos ¿eh? y esta conexión eh, tenemos que empezar a liberar todos los condicionamientos que tenemos a temer a la muerte, a pensar que esto es un final, a pensar que eh, los momentos tal y como lo conocemos lo es todo y ahora tenemos que soltar, que liberar. Es como la serpiente, que es un símbolo tradicional de muerte, pues estamos haciendo un cambio de piel completamente desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, a todas las células, a todos los pensamientos, es eh, el símbolo de muerte y transición en muchas culturas, el, la, la serpiente. Bueno, pues ahora estamos en este proceso de renacer y tenemos que dejar que como la serpiente cambiemos de piel. ¿eh? Puede ser un proceso doloroso, pero va a salir, vamos a salir fortalecidos con una gran luz, con una gran visión, con una gran eh, visión al final del túnel y vamos a transitar eh, y a estar viendo y envisionando las diferentes dimensiones de conciencia a las que cada quien está pudiendo ya tener acceso. Algunos están completando este proceso. Aquellos que son pioneros de la luz, este ciclo viene como un gran renacer y que han trabajado mucho y que se han comprometido desde hace mucho a soltar y a dejar ir lo viejo, pues notarán cómo eh, también se elimina de su vida todas las viejas ideas de separación y empiezan a entrar en unidad, en unidad con el todo, en unidad con la fuente, en unidad con todos sus hermanos, en unidad con la naturaleza, en unidad donde todo desde la conciencia empieza a fluir en un mundo nuevo y te va llevando a unir también a las almas adecuadas a tu, a tu ciclo de vida, viviendo desde la plenitud de tu propia autoridad y soberanía, tu propia maestría interna alineándote con tu verdad y con tu propósito. Si has hecho el trabajo, te vas a sentir así y vas a sentir una energía nueva y una vitalidad para esta próxima fase de tu viaje del alma, donde el nuevo ciclo representará para ti compartir, apoyar, crear el nuevo, el nuevo cielo en la tierra, el nuevo Edén que, que realmente has venido aquí a manifestar. Entonces, es muy importante que, al, que tomen conciencia de que algunos están en un proceso de inicio que aquí no es carrera, que no es competencia, que cada quien tiene su proceso. Y en la medida en que cada quien va trabajando en su propio proceso personal de despertar de conciencia y de limpieza y de sanación, pues va en sus propios tiempos llegando al siguiente gradiente. Esto es como la escuela. ¿eh? Tú no puedes pasar desde el kinder a la universidad. Tienes grados, escalafones. Bueno, pues todo es parte de este proceso. Y tengan paciencia porque cada quien en sus propios tiempos sí tenemos en estos momentos de todas las jerarquías cósmicas toda una gran ayuda planetaria que está siempre dispuesto a ayudar. Pide ayuda y la verdad es que energéticamente es un momento súper poderoso. Hay nuevas configuraciones y activaciones que traen consigo, bellas almas, un gran estado de alegría, de dicha, de paz, de inspiración divina ¿Eh? De plena aceptación, sabiendo que todo fluye en perfecto orden divino. Y solo la verdad y la coherencia se van a celebrar de una forma grandiosa en esta nueva vibración. Todo lo que no esté en alineación con la verdad divina y la ley del uno, no va a poder sostenerse y existir en ninguno de tus cuerpos, ni en el físico, ni en el mental, ni en el emocional, ni en el etérico, ni espiritual. Tiene que estar integrado y tenemos que empezar a alinearnos y a integrarnos eh, en la verdad, que es la belleza de la vida y la ley del uno, un, moviéndonos en unidad. Estas nuevas activaciones y descargas, por supuesto, traen consigo una profunda conexión espiritual con el cosmos, con la fuente y una profunda sanación. ¿eh? Entonces, aprende a autocuidarte, a darte el amor que necesitas para que realmente este momento de transición lo vivas en luz, paz y amor, como un viaje continuo e infinito, lleno de alegría, paz y amor. ¿Eh? Quería dejarles este mensaje, este pequeño mensajito, para que realmente este, puedan darse cuenta que los síntomas que pueden estar sintiendo también serán fuertes, poderosos, pero que en unos días empezarán a sentir cada vez mayor vitalidad. No te resistas, fluye, ¿eh? Fluye y mantén tu foco. Recuerda, donde pones tu energía, atención e intención, crece y acontece. Y como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Un abrazo de mi corazón al tuyo, bella alma. Nos vemos pronto. ¿Mm? Bendiciones infinitas. Sé paciente contigo mismo.